Mi nombre es Fiorella Ferrari, soy oficial de activismo en hiperderecho. Hoy voy a moderar este espacio donde, como les mencionábamos, desde hace un par de días que empezamos a, a compartir y a difundir eh, que íbamos a generar este, este, este evento. Eh, hemos invitado, si bien, a Elizabeth Mendoza, que ella es nuestra eh, coordinadora legal en, en hiperderecho, responsable de acompañamiento legal en el proyecto que convoca este espacio, que es Después de Ley. Además es abogada especialista en derechos fundamentales y constitucionales en América Latina con experiencia en justicia de género, derechos humanos y tecnologías. Eh, como nuestra primera invitada, también tenemos el gusto en una segunda o tercera ocasión, si no me equivoco, eh, invitada por hiperderecho y particularmente por Después de Ley, a la abogada feminista Beatriz Ramírez Guaroto. ella también es... Eh, parte de la red de expertas eh, externas del mismo proyecto después de ley y con quien siempre es un gusto poder reflexionar acerca de eh, distintas miradas del derecho y de, en este caso particular, del sistema jurídico peruano. ¿no? Así que bienvenidas a ambas, Beatriz e Isabel. Muchas Gracias. Genial. Como, como primer punto, como hemos ido compartiendo en, en las redes sociales, este el punto que estamos abordando hoy en relación al proyecto Después de Ley, pero también en relación al contexto 25N, que sería... Eh,